Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? A ver cómo estamos el tiempo, parece que estamos bien Ahí va Se escucha un poco bajito, ok, ok, vamos a subirme un poco Ahora se escucha mejor Me subo acá un poco de volumen Ahí va mejor Bien, genial, genial Vamos a estar ahí ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Debería dejarme estar ahí atrás si no la pierdo Porque es importante Ahí va Ahora sí Bienvenidos a la tercera sesión De Creando un juego de rol en vivo Esta idea es loca que tuvimos el año pasado Y que ahora finalmente la podemos llevar a cabo eh, Hay muchas cosas para hacer hoy pero antes que nada, vamos a ir a los anuncios que tenemos algunos. Los tengo por acá. Acá están. Primero, hoy nos llegó un paquete muy especial de nuestro sponsor WJLazer. Les voy a dejar el link en la descripción. Creo que era ese. vez re...? No, genial. Bien. bien. bien. Nos llegó una, unas cosas muy copadas que tienen ellos hoy Y les vamos a mostrar, voy a aprovechar y mostrarles algunas eh, Queremos agradecerles mucho por esto Tal vez sean parte del sorteo de los 10K Quizás, seguimos preparando todo ese sorteo Y probablemente en abril salga todo Pero mientras tanto les muestro algunas de las cositas Esta es una torre de dados Que está decorada, no sé si se ven los ladrillos Ahí está, ahí se ven Miren lo que es, tirá el lado de ahí pum, Y sale por acá Genial Tiene ventanitas, todo está buenísimo la verdad Después tenemos esta que me gustó mucho. Esta me gustó mucho, mucho. Que es una mini torre de dados, súper pequeña. Tipo, tiras el dado ¡pum! y te cae acá. Para tener detrás de la pantalla del DM, eh, a mí me sirve muchísimo. Siento que es genial. Porque las otras por ahí ocupan mucho espacio y como que está todo muy ocupado detrás de la pantalla. Así que esta, esta me encantó. ¿Qué más? Tenemos esta cajita de DD &D, que ven acá. Que tiene un cierre. Y si la abrís, con cuidado, sin que le rompa nada, eh, ¡pum! Se, te podés guardar dados, podés guardar cositas ahí. Muy, muy buenas cajas. Muy. Tenemos esta caja también, que ya nos habían mandado una para el sorteo, que está buenísima, que tiene un compartimiento secreto por acá abajo. Ahí va. Muy, muy bien todo acá. Si van a comprar algo y usan el código tienen un, van a tener un descuento Y otra cosa que nos mandaron son unas bandejas que están tremendas, miren lo que es esto También tiene un tablero adentro así que esto puede ser tipo una arena o un castillo Además es gruesa esta parte, no es finita, está genial Y ahí eh, además cada torre tiene un dado de 20 Muy muy bueno, gracias hace por mandarnos todo esto Muchas, muchas gracias Ahora sí, seguimos con los anuncios. Bueno, tal vez sean parte del sorteo de los 10.000, todavía no lo sabemos, pero en abril lo vamos a concretar. Por si se perdieron nuestros últimos videos, recuerden que pueden ver el último análisis que hizo uso sobre la peli Dungeons Dragons, la, la, la primera peli de Dungeons Dragons oficial que hubo, y eh, un taller sobre flashbacks, asaltos y saltos temporales en la narrativa en nuestro canal. Está todo subido en YouTube. Esperemos que los disfruten. El próximo video es sobre un sistema que hace mucho tenía muchas ganas de hablarles y quizás no sea el último de, de ese juego. Así que. Espero que les guste, sale este domingo. Mañana tenemos nieblas de Anurem a partir de las 7 y media de la tarde argentina. La tripulación sobrevivió una tormenta terrible. Pero cada vez está más cerca de Kakshakot. Eh, el tema es que tiene que llegar con el barco entero. Y el viernes tenemos el jardín de los presentes. Si no vieron el último capítulo. Eh, les recomiendo verlo antes de, de, de sumarse al stream del viernes Porque pasó de todo, de todo pasó En un momento yo eh, dejé la compu, me fui y perdí un montón de cosas Tuve que volver a empezar eh, Por último, somos partes de los embajadores de D&D Es una iniciativa que se está haciendo en Latinoamérica Para, para promover todo lo que está haciendo Dungeons Dragons Con la impresión de manuales en español Así que les voy a dejar. Creo que está acá. Embajadores creo que era. Sí señor. Estoy contó. Y ahí les voy a dejar eso que está ahí para que puedan ir al grupo de Facebook y sumarse. Hacen anuncias mesas eh, online, mesas presenciales, eh, memes, noticias. Todo, de todo hay para hacer ahí. Así que los, Se los súper recomiendo eh, ir al.. Y el grupo de Facebook Bien, ahora sí Vamos a charlar un rato de El tema de hoy El tema de hoy Como venimos charlando Es crear un juego de rol en vivo La primera sesión que fue en Octubre creo, noviembre del año pasado Charlamos La idea de esa sesión fue tipo una sesión cero Era hablar de qué cosas nos gustaría que pasen en el juego Ideas extrañas Y cosas por el estilo en la segunda sesión, que fue el mes pasado, hicimos una serie de preguntas, que creo que eran 19 o 17 preguntas. Está acá. A ver. Esta fue la primera sesión. Anotamos cosas que nos gustarían charlamos un montón al respecto. Esta fue la sesión 2, que fuimos respondiendo a todas las preguntas. 19. Y hoy vamos a charlar de la tercera que es ya mecánicas. Vamos a inventar formas de juego. Todo. Ahí está. Bueno, en base a lo que estuvimos resolviendo las últimas veces Vamos a charlar sobre las mecánicas del juego Probablemente no, no completemos mucho hoy O no terminemos esta sesión con las mecánicas definidas pues Tal vez la, semana que la, la próxima sesión cambien Pero Vamos a tratar de acercarnos esto charlamos un poco en la primera sesión Mecánicas locas Esto fue, bueno, qué cosas nos gustaría que pasen en el juego eh, Por ejemplo Dos listas de habilidades Una arriba del auto y otra fuera del auto Esto es algo que hice yo en aquel momento Cuando estaba creando el juego original de Mad Max eh, Todo, todo por mí, obviamente Que me pareció una buena idea eh, Pero eh, no sabía cómo aplicarlo Ahora Ahora eh, Ahora que pasó un tiempo y leí muchos manuales <ríe> Creo que tengo una idea Aproximada de cómo hacerlo Fatiga eh, Esto va a incluir, digamos, todo lo terrible Del mundo de Mad Max Que es el mundo donde vamos a basar nuestro sistema eh, Que sea un abanico de posibilidades Eso está bueno, la idea es que Cuando vos tiras un dado puede haber muchos resultados No solo le pego o no le pego Sino le pego y pasa algo más Esto es muy común en... en en los sistemas basados en Power by apocalipsis Apocalypse. Que está muy bueno eso. Eh, crafteo. Uff. Uh, perdón. Eh, uf, uh, Perdón. Eh, la idea de crafteo en el mundo de Mad Max es que como que todo está resuelto con alambre. Todo siempre hay que crear un objeto chiquitito para crear otra cosa. O necesitas algo para hacer otra cosa. Y el... Y, la rapidez que tienen las personas para resolver esto, inventando cosas, es muy importante en el día a día. Así que hay que hacerlo. Eh, esto es súper importante. No quiero clase de personaje, esto todavía lo mantengo. Eh, quiero otra cosa. Por ejemplo, es muy común en, en los sistemas mecánicos como Deide o Vampiro incluso, que tengas una clase de un personaje. Eh, o un clan, en el caso de un No está mal eso, pero tiende a, eh, a encasillar alguna, algunas cosas en cuanto a los personajes y me gustaría evitar eso Por otro lado, eh, juegos como Power of the Apocalypse, por ejemplo Mask, o incluso Avatar eh, tenés libretos de personajes, que son eh, como actitudes que puede tener cualquier persona eh, por ejemplo, en, en M.A.S.S. teníamos... Es de superhéroes más Así que vos tenías el sin poderes, el psíquico, el alien, el monstruo... Y eh, cada, en cada segmento de la hoja, del libreto vos tenías que elegir cosas que va a tener tu personaje. Eso hacía que podía haber, por ejemplo, dos personas jugando monstruos pero muy diferentes... Y eso está buenísimo, eso le da mucha versatilidad a la hora de crear personajes y sobre todo de ejecutarlos. Así que está bueno. Eh, Quiero usar todos los dados. El sistema de Firefly es eh, el nivel de habilidad que vos tenés se mide en categorías de dados. Es decir, si tenés un D4, es muy bajo, después sube a un D6, un D8 y así hasta que puedas tirar un D20, por ejemplo. Cartas, no sé. Creación de personajes por puntos, esta me gusta, eh, puede ser cómo progresa el personaje, experiencia, etcétera. Cómo se pelea en autos y los dados de furia que no sé qué son, pero suenan cool. Así que vamos a la sesión de mecánicas. Cortas. Otra cosa que había pasado acá es esto. Habíamos anotado las. Eh, las características. ¿Qué cosas queremos lograr cuando.. Eh, Escribimos características Es muy común Que todas las tiradas Se basen en algún lado Y las características del personaje Es una buena manera de tener una base para todo Por ejemplo eh, En D&D Cualquier cosa relacionada con fuerza Va a usar fuerza Cualquier cosa que Cualquier tirada que esté relacionada con inteligencia Va a usar inteligencia de alguna manera eh, Y así con todo el por ejemplo Si La razón por la cual las habilidades Tienen una característica es para esto Entonces Las características básicas son súper importantes Son la base de todo lo que vamos a aprender Y habíamos notado algunas Me gustaron en su momento eh... Violencia Enojo, voluntad Atalo con alambre, que esto por ahí estaría bueno Cambiarle eh, Y pasión. No sé si, está, si son las que me gustaría tener, pero vamos a, vamos a dejarlas ahí como, como base. Luego ¿no? para seguir escribiendo algo de esto. Después las podemos modificar sin problemas. Bien. Cuando hablamos de mecánicas, ¿de qué hablamos? Hablamos de cómo... cómo el jugador va a interactuar con el punto, con el juego. Y eh, son las cosas que lo van a ayudar a tomar decisiones ¿Por qué? Por ejemplo Si tienen que escapar Y están los cuatro en óptimas condiciones todo, Todos ahí van a saber que la persona que mejor maneja Debería manejar Y eso lo van a saber en, generalmente en base a la hoja de personaje Que no está mal Puede ser un poco formal Pero no está mal para nada eh, Es lo mismo que la persona que dijo. Que si, si tienen una sola pistola La persona que mejor dispare la tiene que llevar Porque tiene más chances De, de, de, de defenderse o defender a los demás Con esa pistola eh, Lo mismo aplica para todo digamos. Si estás jugando Day Y te encontrás un libro de hechizos Se lo vas a hacer al mago Porque sabes que el mago lo va a usar por ahí O si encontrás una espada mágica Por ahí el paladino o el guerrero le van a sacar más uso Que el bardo De eso se trata Entonces, cuando hablamos de mecánicas ¿Qué necesitamos? Y acá es donde hay que empezar a categorizar. Eh, sistemas necesarios. Uno. Combate. Si sé que algo va a pasar en este juego, es que vamos a pelear. Espera un segundo que la cámara se me salió y sé resolverla ahora la cámara. Sé que no le pase nunca más eso. Está bien. Eh, como venía diciendo Yo sé que se va a pelear Se va a pelear un montón eh, Va a ser un, un juego donde eh, Una de las maneras de resolver las cosas Va a ser mediante la violencia No va a ser la única Pero eh, probablemente juega un rol importante En el día a día de las personas Dos ¿Qué otros sistemas hay? Hablamos de creación de objetos Bien eh, Conflicto social Esto es eh, No todos los juegos lo tienen va Vampiro tiene un sistema de conflicto social Hermoso, el sistema es espectacular eh, En el cual puede haber un, entre comillas Combate Los, la, la, las, los integrantes de, este, de, esta, de esta pelea Intercambian insultos o secretos o cosas por el estilo para eh, derrotar a la persona que tienen enfrente. Para Vampiro, el lore del juego ayuda mucho a que sea así. Porque eh, los vástagos sufren la, la humillación. Un montón. Un montón. Que te humillen frente a la sociedad alta de los vampiros. Es, es terrible. Y te puede, te puede hacer muy mal el personaje. Entonces los conflictos sociales son algo maravilloso Tal vez no sean tan importantes acá No lo sabemos Sabemos que vamos a pelear Sabemos que va a haber cosas Pero va a haber momentos donde nuestros personajes van a tener que Hablar o van a querer resolver algo De otra manera Que no sea peleando O eh, van a buscar la manera de eh, Tal vez persuadir a Y tal vez convencer a una persona A eso me refiero con conflictos sociales eh, Que está, no está mal eh, esta, eh, no estaría mal tenerlo ahí siempre Bien Combate, conflicto social, creación de objetos ¿Qué otro sistema puede haber? Eh, me asusto gato. Persecuciones ¿Por qué esto se aleja un poco de combate? Eh, si se fijan en, en los manuales de la llamada Tulu Las persecuciones están afuera de combate. Son un pequeño capítulo aparte porque son, de nuevo, parte importante del juego. Si sí, sí, alguien juega Tulu, generalmente tiene una historia de la cual escapó de algo. O, o de la cual, gracias a que uno sacrificó, los otros pudieron salir corriendo. Entonces, eh, las persecuciones son algo genial. Y en este caso, no solo vamos a tener persecuciones a pie, sino que vamos a tener persecuciones en auto, que Tulu también lo tiene. Eh, probablemente también haya persecuciones en avión, persecuciones en barco y cosas así. Acá vamos a tener autos autos modificados eh, tirándose con todo lo que tienen en el desierto. Maravilloso. Claro, esos diferentes terrenos pueden modificar la.. De, a, a eso va a apuntar los sistemas de persecuciones. ¿Qué cosas, pueden, puede, eh, ¿Qué cosas del mundo van a influenciar el sistema de persecuciones? Ahora, ¿Qué otros sistemas grandes englobaría el juego? Por ejemplo, de Detain combate, magia, eh, exploración, una de las, de las primeras partes del manual del DM te cuenta cómo explorar o cómo crear el mundo, eso está buenísimo. Exploración, experiencia o progreso de personaje. Lo vamos a ir listando porque después hay que ir cada uno en, de en detalle ir escribiendo qué significa, qué hace. Eh, y no todo es así de fácil. Combate adentro tiene, por ejemplo, eh, pelea con a peleas desarmado, pelea con armas, pelea con armas de fuego, ¡Ey! Las 20 caras del lado, gracias, que grandes. Gracias por la suscripción qué bien. Eh, me distraje. Eh, pilas con armas de fuego. Eh, iniciativa. Iniciativa. Pelas con armas, ahí está. Eh, Curación. No, perdón. Daño. Curación. Y eh, ya está ahí. Bien. También habíamos hablado de un sistema de fatiga que probablemente esté relacionado con eh, Con la curación o algo por el estilo. ¡Eh! Gracias, Brookcastle, por el rey. ¡Qué grande! Es. ¡Qué bueno! Espero que lo hayan pasado bien. Estaban jugando a Altaria, si me equivoco. Acá estamos en la tercera sesión de creando un juego. Estamos viendo cómo se hace esta parte. Bien. Sigamos eh, Exploración Eso que ven ahí es la túnica negra y eso que ven ahí es el gordo tratando de robarla <ríe> eh, ¿cómo está diciendo? Bueno, Sistemas que requiere el juego, súper importantes eh, no creo que haya magia acá, no creo que haya alguna situación mística Si bien de alguna manera en Mad Max eso estuvo No está tan presente en las películas Tampoco en los cómics, pero sí está en el videojuego Que el videojuego tiene una historia medio rara en cuanto a la creación Porque en algún momento estuvo relacionado al creador de Mad Max Pero después se fue, después otra empresa compró los derechos y... El juego de Mad Max no. terminó siendo no canon. Pero está construido con muchas cosas que se sí hizo canon. Así que vamos a ignorar la magia por ahí. Dentro de.. Eh, a ver. ¿Qué más? con esto creo que tenemos para. para empezar. Sistema necesario. Ah, bueno. Hoja de personaje, súper importante, que si no, ¿qué estamos haciendo? Eh, hoja del auto, porque no del vehículo, porque puede no ser un auto. Puede ser una moto, hasta donde sabemos más max puede ser cualquier cosa, una casa con un motor. Eh, ahí de. El gordo se logró meterse placar. Si no lo ven, no lo ven más ahí, es porque se metió placar. Bien Creería que acá tenemos un buen Una buena cantidad de sistemas a inventar ¿Cómo se hace ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es, como veníamos diciendo, es muy común tener eh, características básicas Y en ellas, basar todo el sistema Por ejemplo eh, La destreza en D &D mide una cantidad absurda de cosas eh, Armadura, Iniciativa, eh, Bonificador al Ataque, Bonificador al Daño, Habilidades, Tirada de Salvación Un montón de cosas eh. Entonces, si nos basamos en nuestras... Vamos a hacerlas un poquito más grandes en nuestras características No, no sé qué dice ahí Remarcarlas, ahí está ¿Esto es no? no está ayudando en nada esto No hizo nada. voluntad, atalo con alambre y pasión. Vamos a empezar por algún sistema que nos parezca fácil. No sé cuál es. Ah, también acá necesitamos. ¿Por qué se puso ahí? Habilidades. Raro, muy lejos Habilidades eh, Detalles Detalles interesantes Vamos a poner detalles interesantes Esto me refiero a tipo Dotes eh, Algo así sería No sé por qué el 10 hace eso Bueno, estupidez Bueno Dados de furia, habíamos dicho Algo, algo bien característico Del de mundo de Mad Max Ah, por eso es Diez punto Espacio, ahí está De furia algo característico del mundo de Mad Max Es que todo se gasta Y se me había ocurrido a mí Que Cada vez que vos hagas una tirada Te fuerces a decidir Gastando cosas de tu hoja de personaje Es decir eh, Por ejemplo Por inventar algo, eh Ustedes si quieren comenten al respecto No hay drama Me imagino que En vez de tener eh, números fijos en las características podríamos tener bonificadores tal vez nuestro personaje tiene un bonificador de más 1 a, a eh, violencia y vos lo que vas ganando son dados para tirar que sé yo tenés tu personaje tiene 3 de 4 para tirar y esos 3 de 4 vos los agarrás y decís bueno voy a usar violencia Agarras todos los dados que quieras, tiras, le sumás el bonificador de violencia Y después te quedas sin dados para la próxima acción Entonces vos tenés que ir midiendo Y regulando cuántos Cuántos dados vas a usar Porque por ahí te quedas sin dados y sos simplemente inútil eh, Si ese es el caso Que no me parece mal Porque es bastante Bastante interesante A la hora de jugar Que eh, tanto eh, jugadores Como Demes estén eh, Administrando recursos Porque de eso se trata mucha parte del mundo Tipo, Si no hay nafta eh, Si se rompe el motor y todas esas cosas Es un riesgo que toman todos ¿Qué pasa si no podemos seguir? Se, nos, nos matan Pero la única manera de seguir Es arriesgando algo Es siempre, siempre arriesgando algo eh, Sin ir más lejos La mayoría de las peleas son con eh, Armas de fuego pero muchas veces... Se gastan las balas. En muchas... En las películas, de hecho... Por ejemplo, la última... Están contando las balas. Entonces... Claro. Vos tenés... Una cantidad de dados... Disponible. Vos vas ganando dados... Y lo podés usar para tirar. Tal vez tenés una... Una cantidad fija de dados... Para tirar por turno... Que vos decidís... En qué parte de la hoja la usás... Eh, y que se te van gastando... No sé... Cada tanto se te recuperan. O tenés acciones que... Te eh, dan dados para tiradas futuras Por ejemplo, o si tenés éxito Podés conseguir recuperar dados y cosas por el estilo Suena... ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes? A mí me, me gusta eh, No sabría bien cómo aplicarlo Me gusta también la idea de que se pueden tirar muchos dados a la vez eh, Siempre es divertida esa parte eh, De hecho... Algo que me pasa con D&D, por ejemplo, es que me gustan los personajes que tiran muchos dados Por ejemplo, el mago, el pícaro, que en un momento agarran así un montón de dados y, y llueven los dados Y hay otros personajes que no tienen tantas chances de tirar todos esos dados Por ejemplo, el bárbaro No tiene, eh, naturalmente, la posibilidad de tirar muchos dados así de manera instantánea Y creo que de esta manera podría cualquier personaje agarrar y decir, bueno, yo voy a tirar. Se viene el más malo de todo, le quiero pegar la piña que va a definir esto y agarra todos sus 5 dados, los tira y vamos a ver qué pasa. Además también la recuperación de dados con los éxitos de las tiradas le da a los DMs una posibilidad de... Eh, eh, devolverles algo a los jugadores desde el bajo. Y todos van arriesgando cositas. Ya me imagino, tal vez que yo, en una pelea larga están todos tirando un D4. Por más que sea que ellos vienen jugando hace un año. Están tirándose piña con un D4. Que tal vez eh, no hace nada de daño. O atacan muy mal. Y se van errando los golpes. Eh. Es verdad. Eso puede ser que sea una joda para poder tener tantos dados. Eh. Puede ser. Pero probablemente digamos también se pueda resolver con tiradores de dados virtuales. Que bueno, también. Eh, también es otro, otro problema. Eh, yo lo sé. Pero suena divertido. Y no lo. es un sistema que no escuche en otro lado. Eso es verdad. De, de los de los D6 es verdad. Muchos juegos actuales, sobre todo muchos de los últimos, usan solo D6. Porque es más fácil de conseguir un D6. Y esto es otro problema. Por ejemplo, eh, si yo quiero usar todos los dados, es verdad. Y. qué sé yo, la gente. No, un personaje normal tiene, qué sé yo 4 de 4 para tirar No todas las personas tienen 4 de cuatro eh, Pero existe la manera virtual de hacerlo Y ahí digamos se pueden tirar todos los si quieran. Y habilitaría mucho A el juego online Si se puede jugar así Así que voy a ir anotando esto Son, son dos cosas Súper interesantes lo que decís De eh, la cantidad de dados Y el tipo de dados porque eh, es una decisión de diseño que están tomando muchos juegos Es facilitar que la gente se acerque al juego Y es, es muy importante que hagas eso Porque si, no tenés, si, si haces un juego muy muy complejo Es difícil que los jugadores se acerquen <risa> Si haces un juego muy complejo es difícil que los jugadores se acerquen y tal vez no lo juega nadie, eso se pierde un poco. Así que, dame un segundo. ¿Está? ¿Está ganando la producción? Bien. Entonces vamos a anotar acá abajo. Sistema... Ah, claro. El primero de todos los sistemas, ¿no es combate? Es el sistema de dados. Bien. Yo quiero que haya dados. Súper importante para mí que haya dados. Me encanta tirar daditos. No porque considere que eh, no es un juego de rol si no tiene dados. No, para nada. Dread usa el juego, un Shenga y está buenísimo. Pero a mí me gusta tirar daditos. Aclaraciones. Eh, 1 Tema de dados cada jugador no cada personaje va a tener una reserva de dados para hacer una reserva de dados en cada tirada puede elegir cuántos dados tirar Eh, las, los stats y habilidades, por decir algo, van a dar bonificadores a las tiradas. Eh, Vamos poner acá. La idea es arriesgar, arriesgar. Siempre algo en cada tirada. Pum. Eh, ahora vienen las otras preguntas. ¿Qué pasa si se quedan sin dados? ¿El personaje debería tener la posibilidad de actuar? Sí o sí. Esto no, no existe. Es como por ejemplo el ataque desarmado de DD. De, de. Todos los personajes pueden hacer un ataque desarmado. Puede ser un cabezazo, un cuadazo, una rodilla, un cachetazo, lo que sea. Pero hace un daño mínimo. Ahora. Si nosotros vamos a hacer que... Eh, si nosotros vamos a hacer que... En algún momento el personaje se quede sin dados, Que es algo que... Sospecho que debería pasar seguido... Eh, deberíamos dar la posibilidad de actuar. Entonces... Vamos a, a escribir preguntas... También. ¿Cómo actúa... ¿Cómo actúa un.? No, primero, personaje que se queda sin dados. No lo sé, todavía no lo sé, ya lo vamos a resolver. Bien. Eh, diferentes resultados de las tiradas pueden recuperar dados. Grande, san. <risa> ¿Por qué no me reconoce? ¿Pueden recuperar dados? Bien. ¿Cómo es que un personaje cuando se queda sin dados? ¿Cómo se recuperan dados de manera natural? Esto por ahí lo podríamos tener. Por ejemplo eh, Tal vez los personajes que estén más, de, más ambientados O más dedicados a eh, La exploración o el espionaje Van a recuperar dados de Algo más rápido De sigilo más rápido De furtivo más rápido Cosas por el estilo Entonces Eso va a generar que todos tengan la posibilidad de hacer cosas re diferentes o van a tener bonificadores a la próxima tirada de lo que sea. O si gastan un si gastan un dado en alguna tirada de sigilo, recuperan un dado. O recuperan un de 4 El descanso puede recuperar o sea, por el estilo eh, Sí, de una. Eh, me gusta mucho esta idea. No lo voy a negar. Me gusta un montón. <ríe> eh, ahora... Antes de seguir con los dados, súper importante Cómo funcionan Las dificultades Porque eh, Todos los juegos En alguna parte del manual O de la explicación del juego Le dicen al DM Estas son las dificultades del juego Es muy común que eh, En los juegos, por ejemplo, Powerball y Apocalipsis Te digan, bueno, de 7 a 9 Es un éxito eh, De 10 a 11 es un re éxito un 12 es un exitazo y después menos te dicen cada categoría te dice más o menos además de qué significa más o menos qué debería pasar y te doy un ejemplo es súper importante eh, ayudar a los DMs a entender el sistema con las dificultades por ejemplo una tirada de qué sé yo de 5 es muy fácil un personaje la hace sin problemas es algo trivial una dificultad de 8 es algo medio Al personaje le cuesta, tiene que arreglar dados eh, Y puede tener un, un éxito si Una dificultad de 11 es casi imposible Y así, así, así Entonces, ¿Cómo funcionan las dificultades? Eh, esto es súper importante ¿Qué beneficios tiene superarlo? Y en esta misma pregunta, ¿qué penalizadores trae fallarlas? Porque, de nuevo, así como eh, te dice que, que es lo bueno que puede pasarle a un personaje cuando eh, tiene la... O oh, para esto estoy muy abajo, me parece acá. Cuando tiene, tiene toda la suerte y todo le sale bien, también tienes que poner penalizadores. ¿Qué sucede? Y acá es donde vienen las cosas divertidas eh, Por ejemplo ¿Puede ser un penalizador Que le quite un dado A su aliado? Sí, ¿por qué no? Suena algo terrible Algo que, que salió muy mal en la película Y me encanta esa idea. Eh, Porque tal vez un éxito No solo hizo que todo salga bien Hizo un montón de daño Sino que al, a la próxima tirada De todo su grupo en esta ronda Le agrega un de 8 por decir algo. Eh, gratis, porque dejó al enemigo mal parado. O porque eh, el tanque de nafta que agarró estaba lleno y ahora el auto tiene un montón. Eh, cosas así. Me re gusta esto. <ríe> Bien. Sistema de dados. Joya. Eh. Seguro hay más preguntas para hacer. Y lo bueno es que a medida que vas resolviendo un sistema de dados, un poco vas resolviendo todo el juego. Porque eh, todo va a estar basado en cómo se usan los dados. Lo, que es, lo único que falta ahora es de decidir qué se usa para un ataque desarmado, qué se usa para andar en auto, qué se usa para charlar y cosas por el estilo. Eh, o cómo esta, y cómo estas cosas interactúan con los dados. Me gustó la idea de que. Eh, eh, se arriesguen cosas Y eso es algo que creo que sería Re útil tener en todo momento Como que el jugador en un momento diga Voy a arriesgar mi brazo tipo Algo por el estilo, quiero arriesgar mi brazo Para rescatar a tal Y Tal vez el personaje pierde el brazo Pero lo rescataron, una cosa así Quiero que ese, ese sistema de riesgo eh, Exista En todos los aspectos del juego Me gusta eso de prestar dados, sí, se puede. se puede. prestar dados. Eh, eso está bueno, tal vez tenés un personaje, entre comillas, support, que eh, entrega dados, o intercambia dados entre algunos personajes, cosas así. Eh, alguna suerte de comandante, algo por el estilo, o médico, me gusta, me gusta. Esto lo voy a notar acá arriba. Quiero que todo el personaje se pueda arriesgar. Por ejemplo, a mí me gustaría que si estamos jugando y está en una situación extremadamente tensa. Un jugador venga y me diga, quiero arriesgar. Toda mi habilidad de manejar en los próximo, en, en, en escapar a estos tipos Y supongo que le sale, ¿no? Y, y le sale todo re bien, no pasó nada, tuvo un bonificador Tal vez duplica su bonificador de manejar para esa tirada Y si le sale bien, fantástico eh, Simplemente va a estar más cansado o algo por el estilo, se le puede agregar un pernisador Ahora, si falla, el personaje no puede manejar más por algún tipo de accidente O porque le da mucho miedo a andar en auto, cosas por el estilo Creo que eso le daría al juego un sentimiento mucho más intenso de, de. de estar ahí. Y le da a los jugadores una cantidad absurda de opciones. Digo, bueno, yo voy a. Quiero arriesgar mi.. qué sé yo. toda mi fuerza acá. Y si lo hace, genial. No, no, no, no, no, no te parece ahí. Ahí va. Eh. Siento que da, da espacio a cosas re extrañas Hay una frase De muchos jugadores de muchos, Que leí en muchos lados Y la última vez que la leí fue en, en Leyenda de los 5 Anillos es que De John Wick Gran creador de juegos de rol Que dice Los jugadores quieren ganar No importa Cómo sí no quieren que les pase nada al personaje Pero es mucho más valioso para todos Si la victoria es sacrificada Tipo fueron al lugar más corrupto de la tierra Pelearon contra los demonios Dos perdieron los brazos Uno está manchado Y la corrupción lo está comiendo Pero derrotaron al enemigo Esa victoria va a valer muchísimo más Entonces los jugadores quieren ganar Y es verdad y no tiene, tiene, Sería eh, innecesario Decir que no quieren ganar Quieren que les vaya bien, que tiene sentido Yo como DM también quiero que les vaya bien Entonces si vos le das la posibilidad de arriesgar todo Vamos a hacer otro sistema Sistema de riesgo Cómo funciona esto no tengo idea Pero me parece una gran idea sí. Un riesgo menor puede ser eh, quiero arriesgar eh, El combate Para pegarle al enemigo Y lo que genera es que Le va a hacer más daño Pero si sigue en pie el enemigo Va a tener un dado extra contra él Porque eh, Se alejó de su grupo, salió de la defensa Quedó mal parado y cosas por el estilo Entonces eh, Ahí está eso Y los enemigos también los pueden usar Pueden arriesgar cosas los enemigos eh, Siempre digamos A discreción del DM pero estaría bueno que lo hagan que, que, que arriesguen a su familia En Mad Max Si se fijan la peli Rara vez importa Algo más allá de su, de su utilidad Si algo es útil, fantástico Si no es útil, listo, nadie le importa Y esto suele pasar Con personas Esos Son sociedades muy, muy brutales Y, y, y feas pero, eh, es, por lo menos es consistente en eso. Las situaciones de max son así. Bien, me encantó esto. Me encantó. Eh. Vamos a seguir un poquito más. Entonces, si los stats te dan bonificadores, ¿no? Por ejemplo, vos tenés más una violencia y querés hacer algo que involucre golpear o que involucre violencia, que es como chocar tu auto contra el otro que viene. Eh, Agarras tus dados, los que quieras vos, pirás. Fantástico. Te sumás tu violencia. Eh, algo va a ser Ahora, ¿qué otras cosas va a tener el personaje además de características? Generalmente tiene una. Es muy común que haya una lista de habilidades. Eh, Percepción, persuadir, eh, burocracia, pelea con armas, etc. Que estén todas ahí. Por ejemplo, la llamada de Turo se basa en habilidades. Principalmente, principalmente son habilidades. Y después hay, hay otras cosas como dotes. Eh, que ya son rasgos más un poco más, más grandes. Pero ¿qué más puede haber? No sé si hace falta que haya habilidades. No estoy seguro No estoy de todo seguro Porque... Si lo dejamos con solo características El, el juego va a ser simple, va a ser rápido eh, Agarrar los dados que quieras, tiras Y sale algo Listo. Eh, En base a la intención del personaje le sumase el bonificador correspondiente. Entonces, si es así, hace falta habilidades. ¿Qué es una habilidad en este juego? ¿Qué es lo que hace que se distinga? ¿Por qué una habilidad va a tener... Un bonificador más alto? Eh, por otro lado... Considero que es una buena, una buena manera para... Separar... Eh, distinguir personajes. Eh, ya dije que no quiero clases de, de personajes. Pero, por ejemplo, va a haber... Algo... Que haga que un personaje sea mejor disparando que otro O que un personaje sea mejor arreglando autos que otro O mejor encontrando agua que otros ¿Y qué son esas cosas? Ahí está la pregunta ¿Son estas las habilidades? ¿Son estas las cosas que van a hacer And... Estoy en duda <risa> ¿Qué les parece a ustedes? Qué cosa rara crear un juego de rol, ¿eh? <risa> es re común tener habilidades. Y siento que es una buena manera de separar los personajes. Y siento que es algo que los jugadores también eh, querrían. Porque lo que suele pasar es que... Eh, el grupo... Se arma, qué sé yo, yo soy el que pega, yo soy el que aguanta daño, yo soy el que cura, yo soy el que tira de lejos. Eh... Claro, algo por trasfondo puede ser. Pero, ¿cómo hacemos que las habilidades interactúen con la, me con la mecánica esta que estamos inventando? Por ejemplo, ya sabemos que. Vaya, ya sabemos. Dijimos que los stats van a dar bonificadores a las tiradas. Eso ya está. Ahora, ¿qué van a hacer las habilidades? O sea, si bien pueden dar un modificador a una tirada Que no está mal Siento que es muy aburrido uh, Siento que, digamos, bueno, si tenés yo Curación, vas a tener un más 3 a la tirada de curación Siento que es medio aburrido algo, A ver qué les parece. Eh... A ver qué les parece. Las habilidades te permiten interactuar con los dados. Porque creo que acá el sistema, el sistema básico que estamos inventando esto con usar dados, va a ser algo importante en el juego. Entonces por ahí las habilidades interactúan con el juego. Con estos dados pongamos, Voy a usar la habilidad curación y qué sé yo, tiene eh, tres rangos, por decir algo. Curación 1 te permite que cada vez que tiras un... cuando hagas una tirada de curación, tiras un dado más, eh, pero removes el número más chico de la tirada. Por ejemplo, si vas a tirar curación con dos dados, tiras tres, pero elegís los dos más altos. El segundo rango te permite eso y volver a tirar un dado, y el tercer rango... Eh, te quedas con todos los dados Por decir algo Creo que bueno Se podría ser una buena manera De que Los jugadores eh, Tengan ganas de gastar dados Porque esa es la otra No hay que gastar dados eh, En vez de que solo sea un número Sino que sea algo que modifique las escala eh, Como dije bueno Voy a tirar curación eh, Tengo un punto en curación O sea que agarro Un dado más de lo que voy a tirar y elijo los, los números más altos de todos los dados para que ese sea mi resultado. ¿Qué les parece? Quiero que sea bien, bien distinto esto. Dos. Habilidades. Y esto digamos, por ahí las diferentes habilidades pueden tener diferentes cantidades de rangos o todas tienen los mismos rangos pero tienen diferentes efectos. Como por ejemplo, qué sé yo, capaz que el de pelea desarmado, si gastaste dos dados para pegar desarmado, recuperas un dado. O el de curación. Eh, por ejemplo, si gastaste dos dados en, en curar, la persona que curaste recupera un dado. ¿Qué te parece? A mí me está gustando. Esto. Tal vez, tal vez yo soy una perdocha, soy un loco que está eh, queriendo tirar dados todo el tiempo. Pero es una buena idea. Adrián, ¿cómo va? Estamos acá decidiendo el sistema de dados y habilidades. Tenemos una idea súper extraña. Eh, a ver. Se está, para mí se está armando alto sistema, eh. Puedo estar totalmente equivocado y puedo estar retirando eh, creyendo que. Eh, las cosas salen bien. Pero bueno. Va a ser un sistema raro. Eh, muy muy raro. Eh, tal vez, por ejemplo, cuando tengas yo, tres rangos en pelea con armas y tres rangos en pelea con autos. Eh, cuando esté en una situación tensa, todos los dados que recuperes son dados de 20. pasa si esto a... donde estaba esto en fatiga esto no esta habilidad es sí. fatiga esto se me ocurrió eh, puede ser como eh, los diferentes niveles de fatiga limitan cuántos dados puede gastar el personaje el pj por tirada Epa. Y como el viejo sistema de Star Wars, donde cada nivel sumaba un punto de bonificación a la tirada de 6 hasta llegar al rango 6, donde sumabas otro dado, pero perdías la bonificación que se suma. No está mal, me gusta, me gusta el viejo sistema de Star Wars. Eh, para los que no conocen podías, digamos, agarrar. Llegabas a un punto donde agarras un montón de D6 y hacías... Shh, y llovían los, todos los dados y, y estaba bueno. Me gusta esa idea. Eh, lo podríamos usar para los stats, porque eh, hablamos de que los stats. ¡Eh, de ropa, cómo andan! Hablamos de que los stats van a ser números, números fijos, que te van a dar un modificador de la tirada. Eh, las habilidades pueden ir por rango. Me gusta eso. Claro. Eh. Y después era 2 de 6 más 1, más 2, más 3, más, Hasta que llegaba 2 de 6 más 6. Y el próximo era 3 de 6 más 0. Y así, es así, así. ¡Ay, qué grande, culito de rock! ¡Gracias por la suscripción! ¡Qué genios! ¡Ay, qué bien! Eh, hasta el gato, pendejo! Espero que se haya escuchado. Gracias, gracias. que grande! Eh... No está mal, las habilidades... Eh, algunas... <risa> Uy, uh, no, ¿qué hice? Creo que hiciste. Ahí está. Algunas habilidades... Pueden dar bonificadores a las tiradas Ahí va ¿Qué era? Ahí está, ahí me gusta Me gusta eso, suena como una idea súper extraña y súper loca eh, para el sistema raro que estamos armando ¿Qué sigue? Ya tenemos una buena base Buena base, mentira León. Está... Eso, es, eso es mentira Tenemos algunas cosas anotadas eh, Porque ¿Qué implica todo esto? Por ejemplo Si eh, Si hacemos que las habilidades sean así Por rango Y que cada rango haga algo con las habilidades hay que hacer la lista de habilidades La lista de rangos Y asignarse, asignarle los puntos eh, Y sí, así, así O sea que no hay una buena base Hay una idea, está buena, anda bien eh, Pero vamos a ver qué pasa uh, A ver Sí, creo que sería re importante armar la lista de habilidades. Si no tengo. No sé. no, no, no, no. podríamos hacer algo más copado. Primero. Dados de furia. Ya sabemos cómo funcionan los dados. ¿Qué son los dados de furia? ¿Qué son tus dados de furia? Ah, una cosa que. Se los dados. Eh. explotan los dados? Para cualquiera que no sepa qué eh, significa que los dados exploten, eh, los dados que explotan son generalmente cuando se tira el número más alto del dado, vos podés agarrar el dado, volver a tirarlo y sumás el resultado nuevo al anterior y tenés ese total. Por ejemplo, si tirás un de 10, sacás un 10 y después sacás un 5, tenés un 15 en la tirada, en vez de un 10 y un 5. Y es muy común que pueden seguir explotando. Si tiras un 10 y sacas otro 10 y después sacas un 3, tiraste un 23. También es, es otra forma de que exploten los dados es tener un rango de números, qué sé yo. De 8 a 10 los dados explotan. Entonces sacaste un 8, agarras el dado, volvés a tirar, sacaste un 7, tenés un 15 en la tirada. Y así, así, así. Eh, y además... Esto, eh, Creo que deberían explotar los dados porque si estamos haciendo todo en este mundo de Mad Max, las cosas acá explotan. Acá hay fuego por todos lados, así que... Eh... Sí, deberían explotar. Suena, suena buena idea, suena que va con el, con el mundo. Eh, dados de furia. ¿Qué son los dados de furia? En el juego... Que es donde vi el sistema de furia Que es muy similar al Al, al de batman No sé si jugaron los, los últimos juegos de batman Estaban buenos Y lo que va pasando es lo siguiente Cuando vos peleas con mucha gente Cuando vos vas peleando Cada golpe que pegas Va incrementando el contador En el caso de Mamax era un contador de furia En el caso de batman es simplemente un contador Y cada vez que va, vas Golpeando Sin ser golpeado eh, Batman empieza a pegar más fuerte Batman se empieza a mover mucho más lejos Empieza a saltar por todos lados eh, Y al final de la pelea te da más puntitos Por eh, Tener un número más alto En el juego de Mad Max No te da mucho más que eso ¿eh? tipo, Es diferente, La animación del juego es más rápida Es tipo, más violenta y después se mueve Y su puño se pone naranja Y le pega a otro y así, así, así eh, Que lo cierto es que me encanta la idea de que haya dos de furia porque me gusta cómo suena la parte de de furia, pero no estoy seguro, digamos, si aportaría algo al sistema. ¿Qué haría este sistema de dos de furia? ¿Qué beneficio le da a los jugadores tener dos de furia? Eh, de cómo se usan, en qué se gastan, cómo se consiguen, eh, cómo se recuperan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Por otro lado, si usamos la última película eh, como, como base para crear el juego, que tal vez sea así lo que está pasando, la furia está en el título de la película, es el, el camino a la furia, Fury Road, y, se, y es algo que se, se muestra bastante durante toda, toda la película, es parte de la narración, estar al palo, los personajes gritando arriba de un auto que explota, disparándose... Eh, Siendo violentos entre ellos de muchas maneras, eh, la furia está ahí representada. Así que quiero que estén. No sé cómo todavía. Dados de furia. <risa> ¿Qué son? Ahora, hay una frase eh, en cine que dice. Una escena no hace una película Una línea no hace un diálogo y, O algo así era Que esto hace referencia a eh, Uy, ¿qué pasó? Ahí se borró todo, amigo. No que no importa Qué tan buena sea esa idea Esa escena, si no aporta a la película No tiene que estar Y este puede ser uno de esos episodios En el cual solo me gusta el nombre <risa> Pero no sé qué hace Así que lo voy a dejar ahí de costado. Si eventualmente se nos ocurre algo, lo vamos a, lo vamos a aplicar. Pero no, le voy a dar pelota ahora a estar ahí de costado. Eh, así que sigamos. Tenemos un gran sistema de dados. Ah, me gusta, me gusta. Vamos, vamos a anotarlo. Puede ser un reroll con eh, consecuencias. Graves Graves con velar larga, liana. Ahí está Graves Hola, Nina no, no, no, no te vayas a por allá Después, ¿sí? Estamos en el tiempo. Bueno, ya va a Ahí está Eh... A ver, sigamos Eh... ¿Dónde estábamos? Dados Y... y ¿Cómo se usan? Lo de las habilidades me gustó eh, algo interesante. debajo. <risa> eh, algo interesante que puede pasar es Cómo los personajes consiguen habilidades. ¿Qué va a hacer que un personaje elija la curación por sobre eh, manejar un auto? Eh, en, en el lore de, de Mad Max hay, hay distinciones de.. De personajes, Uy, ¿estás bien? Hay distinciones de personajes Por ejemplo, Mad Max es el guerrero del camino eh, Después tenés Si se acuerdan, en la peli Hay una mujer que tiene todos los tatuajes Escritos en la cara eh, Pero también los tiene en el cuerpo Esos son conocidos como eh, Los cuentacuentos del mundo, no me acuerdo la palabra exacta Pero esas son las personas que poseen el conocimiento eh, Después están Los warboys, que son los, los soldados Comunes eh, y en el juego también aparece una distinción con eh, los tipos grandotes, forzudos, porque en la peli hay un par que son todos así re brutos, medio mutantes. Eh, que esos son los Top Dogs, se llaman. Entonces bueno, vos a veces llegás a un fuerte en el medio del desierto y para reclamarlo como tuyo tenés que ir al más grandote de todos y darle una lección. No sé si trataron qué dados van a usar, pero podría ser agregar un, un dado De un número menor Y que esto de un bono pero que luego te deje agotado, me gusta eso Mezclar dados, eso está bueno Vamos a notarlo Mezclar categorías de dados En las tiradas Bien Vamos a escribirlo bien Mezclar, no, Mezclar, ¿no? me gusta eso. Eh, entonces, el juego tiene. Eh, perdón, en el, el mundo hay eh, distinciones de personas. El Guerrero del Camino, el, eh, Furiosa era una. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Imperator era la, la, la clase de ella, que era como el generar la batalla, era que por algo manejaba ese camión. ¿Y qué más había? Eh, bueno, The Whites, que o sea, las esposas de Immortal Show, también estaba esa categoría. Eh, así que había una distinción de personas, deberíamos de alguna manera. Ayudar a que los jugadores elijan un estilo de persona que vive en el mundo. Es un poco eso la razón por la cual hay clases de personaje o libretos de personaje. Es darle a la persona que se va a centrar a jugar opciones de eh, cómo... Eh, para ver el mundo a través de ellas. ¿Qué, qué te hacer un mago? ¿Quieres una persona que en este mundo se dedique a estudiar la magia para resolver los misterios que tiene que o sea, pasar por el estilo? O quiero ser un bárbaro, quiero vivir en el bosque y solo necesitar de la naturaleza para sobrevivir. Eh, eso, de eso es un poco la razón por la cual hay clases. Para que eh, la gente que se va a sentar a jugar con vos es, pueda tener eh, lentes para ver el mundo que le vas a presentar. Dicho esto, necesitamos algo para este juego porque... Eh, ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué pasa acá? Eh, y no sé qué es La única clase que sé que existe Y, y, y no digo clase Yo quiero darle eh, Quiero que un jugador venga y me diga Quiero ser el mejor piloto De todos Quiero ser el más rápido El más el Con más reacción El que mejor administra la nafta Y eh, Bueno Estas son tus opciones para hacer eso yo quiero tener eso, que le podemos dar al jugador para que haga todo eso y esto se puede distinguir no solo en clases sino que en puntos, por ejemplo tal vez le puedes subir puntos al rango de manejar, al rango de eh, craftear y cosas por el estilo eh, pero, tal vez algún tipo de sistema de clases estaría bien que no sé, vamos a anotarlo por acá arriba eh, clases De personaje o similar Por ejemplo en, en Mask Usan libretos Que es buenísimo Como ya lo charlamos Me parece una gran idea eh, Tener algo similar El tema de los libretos eh, Es que usan El sistema de eh, movimientos De Power of the Apocalypse Está buenísimo pero quiero hacer algo diferente, acá algo me gustaría digamos que sea un poco más mecánica esta parte no tan narrativa ¿Va a narrativa? Sí, porque eh, la forma en la que se van a usar las mecánicas va a estar todo metido en el mundo eh, yo me imagino que alguien curó a otra persona, le dio un dado esa persona usó ese dado, más todos los otros que tenía para eh, dispararle al más malo que está ahí eh, lo vence, lo derrota Y además, fue tan grande la tirada Y tan victorioso que todos los demás Ahora le dicen Bueno, ahora te seguimos a vos Ya no, ya no somos más de aquel, ahora somos equipo tuyo Y tiene un pequeño sequito de gente eh, Algo así puede pasar Algo que me gustaría saber Que es algo que, que eh, Si no me equivoco acá arriba, el poli que ya me mencionó digamos, cuáles son los problemas del sistema, qué es lo que, en dónde está limitado, eso también lo vamos a ir eh, conociendo mientras jugamos y cosas por el estilo, o cuando vayamos desarrollándolo más eh, porque está bueno ver dónde falla, dónde se agua bueno, qué es lo que se pierde por usar las cosas como lo estamos usando eh, y qué, y qué es lo que. Oh, qué es lo que no estamos haciendo bien. Qué es lo que se puede mejorar. Siempre rinde todo eso. Uh, Clases de personaje similar. Vamos a anotar. Cuatro. Clases de personaje o similar. Cómo se diferencian Los personajes Y digo cómo Porque quiero que se diferencien Quiero que haya algo que los distinga. Eh, eh, si bien digamos el juego podría ser así digamos, Vos sos una persona, poned los puntos que quiera Y vas a hacer eso Que suena bien <ríe> En el mundo Me gustaría que haya un poquito más de algo que, eh, por ejemplo eso, estuviste toda tu vida viviendo con los warboys Y tenés conocimiento de algo Sabés de algo sabes manejar, sabes pelear sabes eh, usar las lanzas Algo sabés eh, Entonces eh, ¿Cómo podría hacerlo? Vamos a notar esa parte Tal vez solo se diferencian En los puntos Que gastaron Me parece muy aburrido, pero eh, Si no, también puede ser algo como eh, Hay background Vamos a separar esta pregunta con la manita separada. La vida en este mundo es muy corta, así que se vive muy rápido. Y la gente que tiene un background probablemente sepa hacer algo. Por ejemplo, en Max, Max es eh, era un policía antes de todo esto. Creo que es el único que sabemos algo <risa> eh, Pero, background eh, Puede ser... Eh, eh, vemos mucha gente con mutaciones o cosas por el estilo Tal vez eso pueda llegar a ser parte de parte importante del juego Por ejemplo, en el, en el juego de PC está Chan Bucket, Que es el mecánico que te acompaña durante todo el juego que adora el auto Tiene un, un, un sistema de religión armado hacia el auto eh, Y él es un mutante, claramente Pero Chan Bucket El mejor mecánico del mundo Arregla el auto mientras están dando. Un grande, un grande Y no sé, no sé cómo es todo el background. Ya lo vamos a averiguar. Lo importante ahora es que sepamos cuáles son las preguntas también, ¿no? Porque esta no va a ser la última vez que vamos a hablar de mecánicas. Ni a uh, Probablemente la, la, la sesión que sigue sea, sea algo similar. ¿Qué va a pasar después? Es la pregunta. Tenemos la diferencia de personajes de alguna manera. ¿Qué, qué es...? Claro, hay, hay un sistema que el otro día lo estamos charlando con Lordi, que es el de Burning Wheel, que es un, un sistema independiente muy conocido, muy complejo también, que al personaje vos lo vas creando por etapas, por ejemplo. Eh, de. En los primeros 10 años. ¿Qué hizo el personaje? Hizo esto, esto y esto, esto y esto y esto. Y el juego, de manera mecánica, te daba, dando eh, cosas a tu hoja de personaje en lo que decís. Eso está buenísimo. No me acuerdo cómo se llama el, el sistema. Pero es muy extenso, muy extenso hacer algo así. Sobre todo escribir, digamos, eh, qué, qué beneficios va a tener cada uno en cada de esas cosas. Pero me gusta. Eh. Me gusta lo que sean oraciones sueltas. Porque eh, la peli de Firby Road arranca eh, un hombre reducido a un solo instinto. Sobrevivir. Eh, y listo. Eso puede ser, digamos, el. está bueno el background. Es Sobrevivir. Entonces, está bueno porque hace que los personajes de, de, son misteriosos, no importa qué, eh, pero arrancan así con su arma. Mataron a mi familia, busco sobrevivir, eh, quiero matar la familia de otro, por cualquier razón. Eh. Y eh, tener algo así agilizaría mucho la clase de la... Eh, la creación de personajes que eso es algo clave En muchos juegos, sobre todo los más mecánicos Crear un personaje Tarda un rato largo Más sobre todo si tenés que crearlo de, eh, Con ya experiencia encima Por ejemplo, en D&D Mientras más alto sea el personaje Más tiempo te toma crear a personaje Por ejemplo Es muy fácil crear una personaje, un personaje a nivel 1 Que crear uno a nivel 15 Tenés que tomar muchas decisiones eh, En todo el camino Hasta nivel 15 y las tenés que hacer de golpe si creas el personaje a ese nivel. De esta manera creo que anda bien. <risa> Oraciones sueltas. Eh, me encanta esa idea, gracias. Claro, de, esa, de, eso, de eso se trata. Eh, que sea bien, bien así sencillo. Pocas palabras. Eh, y después vemos, después vemos. Cómo, cómo cada personaje es interpretado depende de quién juegue y cómo tenga ganas de hacerlo. Ahí eh, ya, no nos vamos a meter um, Pero me gusta Bien yeah. Por ejemplo, la de Furiosa es eh, Que busca redención eh. ¿Qué hizo que busca redención? Ya quiero saberlo porque Están preparando la nueva peli, se llama Furiosa ya quiero verla. Bien. Esto es del background, no está mal. Habría que ver cómo el background eh, ayuda a la baja de personaje. No quiero que sea algo solo escrito así nomás. Tal vez como los backgrounds de DD que quedan en un costado y, eh, y no aportan nada más. Eh, Mecánicamente de juego, quiero que den algún bonificador o, modifico, o, o modifiquen tiradas de alguna manera Así que hay que pensar esa parte también Pero, habría que ver también la hoja de... la clase, entre comillas, de personaje, el libreto eh, algo va a salir Bien, ya tenemos una buena cantidad de, de cosas Todavía no estoy decidido por estas características hay, hay algo que no me cierra Pero vamos a ver qué pasa Por ejemplo en En más, lo que pasa es que eh, vos tenés Cada libreto tiene sus características iniciales Y te dan un más uno, un menos uno, alguna tirada, no me acuerdo con eso Exactamente pero eso está bueno porque eh, los diferentes movimientos que tenés de los personajes Generalmente usan alguna de las cinco Y por ahí, qué sé yo, si tenés violencia, mucha violencia Te vas a tirar a hacer movimientos más violentos Ahora, si vos los repartís un poco, podés elegir muchas más cosas para hacer de manera más exitosa No es que si elegís violencia y solo tirás otra cosa no te va a salir Pero va a tener más éxito si tenés más variedad Y me gustaría hacer algo así que, que las diferentes clases de personajes te den bonificadores diferentes a las tiradas no sé cómo todavía ya lo vamos a ver algo que me gustaba en eh, leyendo los Cinco Anillos no me acuerdo qué edición era era una de las viejas que eh, tenías un, tenía un sistema de background que vos tirabas en una tabla creo que era, linaje se llamaba o algo así que vos tirabas en unas tablas depende de quién eras en qué clan estabas y cosas por el estilo o incluso en qué familia y te da un beneficio A veces era un beneficio mecánico eh, Tipo, bueno, ahora vas, tenés más uno a todas las tiradas Puede ser Pero otras veces era, por ejemplo, que empezabas con un huevo de un fénix Tenés que cuidarlo Que decís, uh, recopado Sí, pero la responsabilidad de cuidar un huevo de fénix en, un, en, en, el, en el clan del fénix Es muy grande Y ahí a veces te, te trataban mal eh, Eso está bueno Como dijimos, acá no hay mucho back, ¿no? <ríe> como que eh, es bastante, eh, es escasa la vida en este momento pero tal vez se podría armar algo así eh, ya lo vamos a ver bueno, creo que hasta acá lo vamos a dejar hoy avanzamos bastante, me gusta lo del sistema que se, se creó lo de las habilidades y cosas parecidas, tan buenas quiero agradecerles a todos por pasar y a los rey que nos hicieron La suscripción que nos hicieron eh, Muchas muchas gracias Nos va a ayudar un montón Quiero recordarles que Mañana tenemos a Nurem Y el viernes tenemos el jardín Está pasando de todo en la aventura Así que esperamos que les guste eh, Muchas gracias a WJLaser de nuevo Por todos los regalitos Quiero mostrar de nuevo esta torre de dados Que me encanta Que tiene ventanitas y, y ladrillitos Está genial Y ahí podés incluso usarla para el terreno es buenísimo eh. y bueno, sin más de nuevo muchas gracias, los voy a dejar con el outro ahora, eh, perdón, también quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí en el chat participando conmigo y eh, ayudándonos a inventar toda esta extraña cosa loca pero bueno, ahora sí, los voy a dejar con el outro y vamos a ver a le podemos hacer raid así ustedes siguen viendo gente jugando, ¿vale? chao